¿Cómo fue yo como fue como estoy de pie sin temblar Qué pasó no se oye más mi veloce ¿Te ha detenido la mujer No dónde está La en a mí bien que no existe quien con